La encíclica, hermanos todos, sobre la fraternidad y la amistad social ofrece indicaciones para una humanidad que lucha por superar la COVID-19 así como otras pandemias incluso más graves como el hambre, el desempleo, la trata de personas, el tráfico de armas un sistema capitalista que es injusto en su raíz la corrupción, el saqueo de recursos naturales en el continente africano y otros muchos retos que debemos afrontar todos los seres humanos somos iguales en derechos y deberes y en dignidad. La dignidad humana junto con el bien común son elementos esenciales para la cohesión social y para la convivencia pacífica. Encontrar la plenitud significa preocuparse por los demás. Las diferencias étnicas y culturales no son obstáculos para cuidarnos como sociedad, al contrario, la enriquecen y la hacen más interesante y fuerte. Diálogo, colaboración y amistad social sobre la base del respeto por la dignidad humana y de la colaboración por el bien común se va creando una amistad social nueva y una convivencia solidaria. Debemos trabajar todos juntos, cada uno desde su sitio, para fomentar los valores de justicia, ética y amistad social. Oye, oye, oye, oye, oye.